¡Ey! ¿Dónde está tu compañero? ¿Qué? ¿Cuál compañero? ¿Y el dinero que se robaron? No sé de qué me hablas realmente. En serio, no quiero lastimarte. Ok, tú te lo buscaste. ¡Rayos! Eso debería haberlo desintegrado. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde está el dinero y tu compañero? Hay que eliminarlo. No, mi hermano no le hizo nada. Tenemos que irnos antes de que despierte. A ese tipo? No lo sé, pero creo que podemos ocuparnos de lo. Por el momento me preocupan esos tipos que contratas. Al menos son confiables. Sí, ellos saben cómo trabajamos nosotros. Si fallan, ya saben lo que les espera. Perfecto, chicos, todo salió de acuerdo al plan. Impecable, fue una obra maestra. Esperen, esperen, subí la no parte del trato, ¡No! Esperen, esperen, no se pierdan. Miren, que Miren. Miren. Miren. Miren. ¡Muere! Miren. Miren. a Miren. Miren. sujeto casi me mata. Mira, este es uno de los últimos tres, según mis puentes hay como dos millones en ese lugar. yo bloquear las líneas telefónicas dos cuadras a la redonda y asegurarme de mantener a la policía ocupada atendiendo llamadas falsas junto con los bomberos. Como sea, no podemos hacer nada si ese sujeto vuelve a aparecer, creo que podría causarnos una gran molestia. ¿Y qué haremos con nuestro superhéroe volador? No hay que preocuparse tanto. Ayer no tuve mucho tiempo, pero logré captar ciertos rasgos necesarios como para hacer una descripción gráfica de este tipo. Y aquí, tres personas de las cuales una es nuestra molestia. Tienes un plan, ¿no? Sí. Creo que podremos obtener el dinero y deshacernos de nuestro querido amigo. Todo al mismo tiempo. <risa>